Bueno, este, un gustazo estar esta mañana con ustedes, eh, me sumo al reconocimiento y a la admiración del increíble trabajo que estáis haciendo y que venís haciendo hace tantos meses eh, en este contexto tan extraordinario. Eh, y también espero y deseo profundamente que todos ustedes, así como vuestros seres queridos, estéis todos bien y sanos este, y de la mejor manera posible atravesando este, este momento tan extraordinario que nos toca vivir. Eh, les voy a pedir, por favor, eh, ahora, eh, si tienen un segundito, que vayan al chat, si me pueden poner el nombre de cada una de las personas que nos están acompañando y en qué mercado trabajan, eh, así puedo ir eh, conociéndolos un poquito mientras voy hablando y así al final de esta disertación podemos tener este espacio de preguntas y respuestas para conversar. Sí, eh, <coughs> Yo les voy a dejar aquí en pantalla mis datos de contacto por si alguien se queda con alguna duda o algunas ganas de reflexionar o de compartir algo. Eh, quiero que sepan que soy muy fan de los mercados. Eh, no concibo eh, una, una ciudad sin mercados municipales que son verdaderos eh, corazones que hacen latir, vibrar, sentir. Eh, crecer, dinamizar a las ciudades, eh, con lo cual, como digo, eh, a mi admiración y reconocimiento a vuestro trabajo, sumo mi admiración y reconocimiento a todo lo que hacen los mercados desde, desde su nacimiento hasta ahora y todo lo que queda por hacer todavía. Así que, como les digo, aquí tienen datos de contacto. Ahora les pido si pueden poner en el chat eh, el nombre de ustedes y el mercado, a ver si los puedo reconocer, si los puedo identificar. Bueno, yo voy a seguir hablando y ustedes, si alguno puede, me va, me va actualizando también, ¿sí? Fenomenal. Hablábamos de cómo transformamos clientes en creyentes, ¿no? Eh, y una de las cosas importantes, desde mi perspectiva de experto en construcción de marcas o transformación de marcas, es que los mercados no son edificios. Los mercados son un corazón gigante que late, que llena de savia la ciudad, que en realidad es un gran corazón dotado de muchos corazones que son los que generan esa actividad diaria, cotidiana, imprescindible para el devenir de una ciudad, eh, imprescindible para sus ciudadanos y por lo tanto un espacio trascendente para la vida de cualquier urbe en la actualidad. Y digo un corazón eh, porque en el fondo uno con 51 años, que desde pequeño estuvo acostumbrado a comprar en mercados municipales, eh, y en el mismo día uno iba a la frutería, la verdulería, la carnicería, la pollería, iba a la quesería, iba a la fiambrería, etcétera, etcétera, etcétera. Al final uno se daba cuenta en la interacción con todos y cada uno de los vendedores de que eso no era ir a comprar productos, eso era ir a vivir y sentir experiencias. El trato, el buen trato la empatía, los detalles, el trabajo con pasión, con compromiso, absolutamente dedicados desde tan tempranas horas de la madrugada hasta tan altas horas de la tarde. Eh, y creo que la palabra clave es experiencias. Y la segunda palabra clave en la construcción de los mercados del futuro, sin perder nada de lo bueno del pasado, es volver a preguntarse hoy por hoy cuál es la historia que queremos construir la historia que hemos construido ya la conocemos ahora tenemos nuevos desafíos tenemos nuevas alternativas tenemos nuevos eh, problemas pero también tenemos nuevos nuevas oportunidades que hay que identificar y ahí es donde tenemos que ver cuál es la nueva historia que queremos crear y sobre todo cómo queremos crearla y con quién queremos crearla eh, los mercados en definitiva son espacios con alma, no son espacios de producto. Aunque el producto es excelente y el producto es imprescindible, quiero que se entienda que el matiz no es menor. Eh, vamos a ir a buscar ese producto que necesitamos para hacer esa rica comida o ese rico almuerzo o esa rica cena, pero lo que de verdad nos, nos entusiasma, nos motiva y nos ilusiona es esa experiencia memorable, singular, humana, extraordinaria que cada día nos regalan ustedes con vuestro trabajo tan espectacular. Cuatro cosas importantes, ¿no? El prim la primera es, ok, ¿cómo sigo creando este alma tan singular de cada uno de los mercados que ustedes representan? Segundo, ¿cómo hago para seguir creando historias? Y ¿cómo hago para hacer a los clientes protagonistas de las historias? <coughs> Tercero, crear experiencias que actúen en la mente y en el corazón de las personas y último y no por eso menos importante impactando la vida de las personas para mejor hoy todas aquellas marcas que operan mejorando la calidad de vida de las personas son marcas que están en muy buena predisposición de seguir creciendo y evolucionando en detrimento de otras que solamente piensan en un beneficio económico y nada más que eso pero muchos estarán preguntando ok Andy Stallman Usted que es experto en marca, díganos qué es una marca, es un logotipo, es el nombre del mercado, es el rótulo que está en la fachada. ¿Qué es la marca? Es nuestro perfil en Instagram. Y la respuesta es, la marca es todo. Y todo es marca. Todo lo que comunica es marca, todo lo que se ve es marca, todo lo que se siente es marca. En definitiva, ¿qué es una marca? Se estarán preguntando. Una marca es todo lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu mercado, con lo cual, como pueden ver, no es ni solamente un logo, ni solamente un rótulo, ni solamente un perfil en una red social, ni solamente una comunicación, ni solamente eh, un producto. Es una suma de cosas que se presentan de manera coherente y consistente en la mente y en el corazón de los clientes. Y esta es la gran diferencia entre el logo y la marca. El logo es una partecita importante de la construcción de la identidad, pero tan solo es una parte, no es todo. Lo que es todo es el alma del espacio. Y el alma es el branding. Y el branding es aquello que construye la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Lo bueno de los mercados municipales es que tradicionalmente han sabido estar no solamente cerca geográficamente, sino que han sabido estar cerca emocionalmente. Y ese es uno de los grandes eh, objetivos que cualquier marca en el mundo de hoy se plantea y que muy pocas marcas consiguen alcanzar. Estamos en este contexto complejo, segunda ola, tercera ola, ya nadie lo sabe. Eh, estamos rediseñando un montón de cosas, no porque hayamos querido, sino porque nos toca hacerlo. Eh, algunos están respondiendo a la altura de los desafíos, otros no tienen claro cómo responder. En cualquier caso, hoy lo que le pedimos a las marcas es que den un paso al frente, eh, que se mojen, eh, que asuman ciertos riesgos, que se den cuenta que no podemos seguir operando con las mismas formas de pensar y de hacer de antes de la pandemia eh, y creo que tenemos que hacerlo con una mentalidad positiva, una mentalidad optimista, dado que no podemos volver el tiempo atrás y solo podemos avanzar. Decía Winston Churchill que el pesimista o el perdedor, en realidad decía él, es alguien que ve un problema en cada oportunidad, mientras que los ganadores ven una oportunidad en cada problema. Eh, indudablemente tenemos que estar del lado de los ganadores e identificar las oportunidades. Eh, dentro de las tendencias sobre qué nos están pidiendo los consumidores en esta nueva realidad o en esta nueva normalidad, eh, hay ocho puntos importantes ¿no? que quería compartir con ustedes. Esto es un trabajo colaborativo que lideramos desde la compañía Totem Branding a lo largo de, de los cinco continentes y es increíblemente llamativo eh, el nivel de transversalidad que los consumidores prácticamente en todo el mundo tienen respecto de la visión de la nueva normalidad. Eh, por un lado, hay una, una conciencia mucho más despierta de un cliente más detallista, eh, más, más observador eh, y que no dice que va a comprar menos pero que va a comprar mejor, por un lado. Eh, por otro lado, dice que la gente va a comprar y elegir marcas y creencias, no solamente productos. Te va a elegir mucho más allá de la calidad de tu producto, te va a elegir por lo que representás, por lo que defendés, por lo que, es, por lo que eres. Eh, por otro lado, hay un, un, una transformación muy importante en donde se va a apoyar, o se empezó a apoyar ya, mucho más que nunca, a las empresas pequeñas y locales. Hay un... Un, un gran este, compromiso con el comprar local, con el hecho aquí eh, y es uno de los grandes eh, efectos de, de, de, del, del coronavirus que ha impactado en los, en los consumidores y creo que es un, un efecto positivo. El cuarto punto tiene que ver con poder utilizar lo mejor de los dos mundos offline y online. En el online buscar la facilidad, quizás la conveniencia, y en el, en el online la conveniencia, quiero decir, y en, la, y en el offline la experiencia. Eh, a pesar de todo lo que se está diciendo, les quiero decir una cosa. Eh, el, el online es un, es un, un ecosistema súper interesante, innegable su crecimiento y su desarrollo. Eh, obviamente, hace mucho tiempo me gusta recordar que si las marcas no están on y off, stand out, pero también quiero recordar que más del 90% de las ventas siguen sucediendo en el espacio físico. Y si el espacio físico sigue siendo atractivo, singular, muy humano, experiencial, inmersivo, sensorial, donde hay buenas sonrisas, eh, buenos gestos y una atención extraordinaria, es muy difícil que el online pueda ocupar ese espacio. Podrá eventualmente ampliarlo, mejorarlo, optimizarlo, hacer que uno venda más, pero no reemplazarlo en ningún caso. Luego está el quinto punto, que es el modo lupa, que buscan cada vez más los clientes, los consumidores, eh, empresas más honestas, más confiables, más humanas, más transparentes, que dicen lo que hacen y que hacen lo que dicen, también están buscando eh, dentro de, estos, eh, de estas nuevas tendencias de la nueva normalidad, eh, empresas más sostenibles, eh, donde tengan un impacto positivo en la vida de las personas y también en el medio ambiente y que obviamente ganen suficiente dinero para hacer el bien. ¿no? Eh, el punto 7 es, eh, lo que se está buscando es eh, menos palabras y más acciones. Eh, se está buscando accionar, accionar y accionar, eh, dicho de otra manera, Hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Eh, y finalmente el punto número 8 eh, es compromiso al cuadrado. Eh, buscan empresas comprometidas tanto con el medio ambiente como y sobre todo con las personas, con la sociedad. Eh, como ven, eh, las grandes tendencias o algunas de las grandes tendencias que estamos identificando en esta era de la nueva normalidad están todas alineadas y asociadas. A valores que la mayoría de mercados ya representaban y representan y que ya venían creando desde su valor, su propósito y su compromiso desde hace muchos años. Eh, se trata de seguir incidiendo en estos aspectos tan relevantes para los clientes para seguir siendo relevantes para ellos. Eh, recordemos entonces un segundo qué es una marca y por qué es importante la construcción de esta conciencia de por qué construir una marca es tan importante eh, y de qué manera eh, todos y cada uno de ustedes que forman parte del mercado eh, crean valor para ese mercado y al mismo tiempo cada uno de los mercados crea también valor para el resto de mercados al ser parte de una red, si se quiere, invisible de valor, de compromiso, de, de barrio y de ciudad que verdaderamente dinamiza, evoluciona, mejora lo que es la vida de las personas. ¿Qué cosas tienen que tener en común eh, estas marcas eh, en el contexto de la nueva normalidad y después? Lo primero que tienen que tener es que tienen que ser marcas con un propósito claro y definido. Obviamente tienen que ser marcas con valores, tienen que ser marcas que incluyan y se incluyan en la vida de la comunidad. Tienen que ser marcas que sepan inspirar historias. Tienen que ser marcas con alma. Tienen que ser marcas que hacen las cosas con pasión. Tienen que ser marcas valientes para ver los desafíos a los ojos y dominando el miedo, superar los desafíos. Y sobre todo tienen que ser marcas muy humanas, entendiendo que al final del día las empresas son personas los mercados son personas las marcas son personas y los consumidores son personas y lo más importante que hay que entender en esta era del COVID-19 y en esta era de lo digital es que hay que entender de personas una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer semanalmente es si todas las cosas que estamos haciendo nos están acercando al lugar al que queremos llegar. Y si tenemos claro a dónde queremos llegar, va a ser mucho más fácil poder acercarnos a ese lugar. Eh, y la manera más fácil de acercarse a cualquier destino es a través de las acciones. Hoy hay un, <coughs> una conciencia muy despierta para todas aquellas marcas que se definen por lo que hacen más que por lo que dicen. Había una frase por ahí muy famosa que decía mejor que decir es hacer porque al hacer las cosas se dicen solas. Se trata de hacer y de hacer y de hacer y también de poder conectar mucho más emocional y sensiblemente para crear un mayor impacto en nuestro entorno, en nuestra comunidad y también en nuestros compañeros de viaje a quienes vemos todos los días por quienes tenemos un gran afecto y una admiración, son casi nuestra familia. Eh, y todos tenemos grandes historias que contar que pueden impactar en la gente. La gente, hoy por hoy, no compra solamente lo que haces. Compran sobre todo por qué lo haces. Y, y, y este mensaje y la propuesta de valor son importantes. Eh, y de qué manera ustedes pueden estar cuidando <coughs> a los productores locales, o pueden estar dando fuerza a emprendedores o a productos de kilómetro cero. O estar incentivando la sostenibilidad o la agricultura regenerativa. O un montón de iniciativas que en definitiva eh, hacen que el producto sea una excusa para también proteger y cuidar lo que somos y cómo somos. Puede ser otra razón más, incluso para pagar un poco más por ese producto. Los mercados. Cuanto más inmersivos y cuanto más sensoriales, más exitosos van a ser en el futuro. Ahora estamos atravesando un pequeño bache del cual seguramente saldremos más pronto que tarde. La gente que volverá a visitar los mercados masivamente, la gente de otras comunidades que vendrán a visitarlos o de otros países que vendrán a visitarlos. Eh, visitar los mercados municipales en Cataluña es casi una obligación. De la mayoría de los turistas también, para descubrir eh, un fenómeno, si se quiere, no solamente alimentario o cultural, sino emocional eh, in, in, imperdible. En los mercados, lo más interesante es que no hay que encontrar personas para llenar espacios, sino que los espacios se crearon para las personas. Eh, y la propia dinámica interior de cómo se conectan, las experiencias retail centradas en las personas son esenciales. Todo ronda alrededor de las personas. Eh, por eso creo que quizás esta idea de mercado eh, que está evolucionando con el tiempo y se transforman casi en hubs de experiencias donde prácticamente uno puede perderse y dejarse el día ahí dentro eh, y salir más enriquecido de lo que entró hay cinco aspectos importantes que ahora mismo tienen mucho valor ¿no? en este contexto. Obviamente la salud y la seguridad, eh, sumado a la logística, eh, buscar necesidades, no solamente deseos, el cuidado del personal y hacer el bien para la comunidad, impactar en la comunidad. Son aspectos fundamentales que hoy están muy altos en la lista de prioridades. Cada experiencia va a girar alrededor de cada invitado. Y la personalización es uno de los grandes desafíos para seguir creando mucho valor. Eh, los, los, grandes, los grandes mercados, eh, aquellos que están hace muchos años, ya conocen a sus clientes. Eh, y esto de que la personalización viene de la mano de la inteligencia artificial y el Big Data, es un poco divertido cuando... Ustedes lo vienen haciendo casi desde siempre pero indudablemente la personalización se consolida como un aspecto cada vez más relevante y demandado por los consumidores eh, y dentro de qué es lo que más reclamamos los consumidores eh, estamos también identificando más tendencias que me gustaría compartir con ustedes para contrastar si ya las estáis aplicando o si ya las estabais aplicando o si las tenéis en cuenta para el futuro eh, por un lado el ejemplo de las marcas es fundamental. ¿sí? La, la transparencia, la honestidad y la confianza son imprescindibles. Por otro lado, el hecho en tiene un valor completamente nuevo. Para el consumidor de ahora, lo local es lo mejor. Y lo que tiene más valor para los usuarios. Hay una conexión comunitaria y hay una unión con lo local que, que se potencia y evoluciona con este contexto. Eh, el cuidado de nuestro mundo eh, si hay marcas que cuidan nuestro mundo nosotros queremos cuidar estas marcas que cuidan nuestro mundo <ríe> compromiso con la sociedad con la sostenibilidad a través de la confianza y por supuesto las marcas necesitan comunicarse y crear relaciones cuanto más podamos conectarnos emocionalmente con nuestra comunidad, mejor, más poderosa nuestra marca, más posibilidades de crecer y de desarrollarnos. Por eso una de las preguntas importantes que las marcas se hacen frecuentemente es ¿Qué hace que mi producto o mi servicio o mi puesto sea diferente? ¿Qué es lo que me hace verdaderamente inimitable? ¿Qué es lo que me hace destacar? ¿Qué es lo que me hace inigualable? Sería importante que cada uno pueda interiorizar esa pregunta, formularse esa respuesta y periódicamente volver a hacerse esta pregunta y a responder esta respuesta. No necesariamente lo que te hacía inimitable ayer te hace inimitable hoy. Es posible que sí lo sea, ¿eh? pero revisarlo te va a permitir siempre estar en una posición de liderazgo y al mismo tiempo de ser inalcanzable por cualquiera que quiera Intentar copiarte, ¿no? Por otro lado, fíjense que otras cosas interesantes están surgiendo en, entre los consumidores. Eh, siguen insistiendo en la compra física. La compra física es una compra que nos gusta disfrutar, que nos gusta hacer, y no estamos dispuestos a sacrificarla. Estamos entendiendo la idea de lo mejor de los dos mundos, el online y el offline. Entendemos el tema de la exigencia porque, igual que exigimos más, también estamos abiertos a dar mucho más. Entonces, ¿qué hace que un cliente deje de ser cliente y pase a ser creyente? Cuando los clientes o los consumidores creen en tu propuesta de valor, creen en tu propósito, creen en tus valores... Creen en tu contribución a la comunidad y a la sociedad. Creen en tu alma. Creen en tu liderazgo. Creen en tu cultura. Creen en tu contribución, en tu aportación al mundo. Entonces, creen tanto en ti que dejan de ser clientes y pasan a ser creyentes. La, la creencia es un compromiso que evoluciona de conocerte a sentirte. Cuando uno conoce una marca eh, conocer una marca, eso genera simplemente un comportamiento. Pero cuando uno siente una marca, ¿qué pasa? Sentir una marca, eso deviene en un compromiso. Y cuando hay un compromiso, eso es algo que es impagable. Estamos buscando en esta nueva dimensión eh, el, el, el rol cada vez más importante de las personas más allá de la tecnología eh, más allá de la digitalización más allá de la automatización lo que se impone es el factor humano y la emoción humana y la otra cosa que se impone eh, y es muy importante volver a remarcarlo en este contexto de momento extraordinario que nos toca vivir eh, históricamente nos enseñaron que había que competir entre nosotros. Competir era sano, competir era sin síntoma de éxito, competir era parte de lo que nos habían enseñado. Sin embargo, vivimos este momento absolutamente extraordinario en el que tenemos, o por lo menos sugiero que abracemos el modelo de la gallina. Ustedes saben que las gallinas cocorean más o menos como co co co co. Más o menos, sí, eh, y esto invita a decir de que además de competir, que no está mal, también necesitamos co-crear, necesitamos colaborar, necesitamos construir y necesitamos también cooperar. Si sumamos la cooperación a la construcción, a la colaboración, a la co-creación, seguramente alcancemos un co-éxito o un éxito compartido. Eh, e indudablemente está en el espíritu, y en la esencia, en el alma de los mercados esta idea de Co. Y está buenísimo simplemente recordarla y potenciarla en estos momentos para poder también contagiar en el mejor de los sentidos al resto de las fuerzas de la ciudad para que todos podamos ir en esta dirección. Dentro de, las, dentro de las tendencias, decía, y voy terminando con las tendencias, eh, una de las cosas que nos está pidiendo también eh, los clientes es que nos comprometamos mucho más que lo que nos estamos comprometiendo. Y si ya estábamos comprometidos, que lo comuniquemos de una manera clara y contundente. Que también eh, la nueva cara del servicio sea cada vez más empática, si es que cabe, ¿no? Y que los clientes se sientan cada vez más parte de la familia, que haya confort tanto dentro como fuera y siempre seguir haciéndonos esta pregunta tan importante para seguir siempre poniendo en valor lo que nos hace inimitables. Decía lo de los creyentes, porque también hay una figura histórica a lo largo de la historia de la civilización humana que son los tótems. Los tótems desde hace más de 12.000 años en nuestra cultura eh, eran elementos que aglutinaban a los clanes o a las tribus alrededor de ellos, dado que los tótems tangibilizaban el sentir de este clan o esta tribu, los valores y precisamente eran casi un elemento de, de protección y de adoración de nuestros ancestros y antepasados. Eh, pasaron muchos años, pasaron miles de años, eh, pero los, los totems siempre fueron elementos, fueron iconos que unían e inspiraban a las personas eh, y hacían que se sientan parte de algo más importante que ellos mismos. Hoy por hoy, eh, en el siglo XXI, los totems posmodernos son las marcas más queridas, más reputadas, más admiradas, más reconocidas. Y estos tótems, estas nuevas marcas, eh, pueden ser indudablemente los mercados que transforman o que transformen a sus clientes en creyentes porque ayudan a unirnos, porque ayudan a inspirarlos y porque ayudan a creer en algo más importante que en cada uno. Entre este contexto de evolución y transformación que nos toca vivir eh, muchos eh, Debo decirles que estuve mirando Prácticamente a casi todos los mercados En Instagram Y estáis haciendo un trabajo muy muy bueno me, me, me ha llamado Muy muy poderosamente la atención El trabajo de la mayoría No los he podido ver a todos pero vi a muchos eh, Y creo que estáis Utilizando muy bien la herramienta Hay algunos márgenes de mejora todavía Pero la verdad que está Muy muy bien Pero decía que dentro de este ecosistema de redes sociales que nos ayuda a salir de las paredes del mercado y llegar a más lugares y poder extender la relación que no solamente suceda en el espacio físico, sino que trascienda el momento físico a un momento digital, eh, extendiendo la relación, decía, con los clientes o con los creyentes. Eh, el, el like está bien, el like es una cosa que forma parte de este ecosistema de redes sociales, pero los creyentes lo que nos dan no es su like, es su love. Love es amor en inglés. Eh, el amor es algo que es más trascendente que el like. El amor es algo que es bidireccional, necesita construirse de los dos lados. El love es una relación honesta y genuina. El love se basa en la confianza. Por eso dentro de la construcción de valor cuanto más amor, más posibilidades de tener creyentes. Y también les pido que tomen nota de estas cinco preguntas, que son cinco preguntas que los invito a que una vez cada cuatro meses se sienten en un café o en un bar o en un restaurante o en la cocina de casa eh, y respondan estas preguntas, pero las respondan con verdadera reflexión. ¿sí? Me voy a quedar callado unos segundos mientras ustedes... O le sacan una foto o las, las apuntan. ¿Listo? ¿Sí? De todas maneras, si alguien no lo pudo hacer, después yo se las comparto. Así que no se haga ningún problema. Eh, quería mandar un saludo muy especial a Silvia Recasens, que me mandó un montón de fotos maravillosas de estos mercados que estoy utilizando y que voy a empezar a utilizar en esta parte de la presentación. Y decía que las marcas, si hablan de tal manera que el público ame escucharlas, eh, pero también escuchen de tal manera que el público ame hablarles, van a poder potenciar esa relación de ida y vuelta. Con los clientes. En definitiva, nosotros queremos hablar, queremos ser escuchados, queremos interactuar, queremos interconectar, queremos sentirnos eh, personas con nombre y apellido. Eh, y fíjense qué curioso, ¿no? Fuera del, del, del ámbito de los mercados, eh, en, en todas las industrias y en todos los sectores, esta es, una, es un dato de la firma Forrester, sentirse poco apreciado. Sentirse poco apreciado es la razón número uno por la que los clientes se cambian de productos o servicios. Fíjense con qué poco se puede lograr tanto. Hacer sentir muy apreciado a un cliente hace que te lo ganes, lo conquistes, lo fidelices. Mientras que tratarlo mal es definitivamente un certificado de perder un cliente para prácticamente siempre. Cuando hablamos de, del mercado, hablamos de este universo sensorial, especial, inmersivo. Y por eso, una de las cosas importantísimas en, la, en la, el proceso de construcción de marca es nunca olvidarse de que la marca no es solamente lo que se ve. La marca no es solamente cómo huele. La, la marca no es solamente cómo sabe. La marca no es solamente cómo se oye o cómo se siente. Eh, la marca no es ni siquiera cómo actúa, la marca es todos los sentidos combinados. En definitiva, a mí me gusta esta frase que dice cómo haces sentir al cliente, es tu marca. Entonces, darnos cuenta del poder potencial, este viaje emocional, experiencial, sensorial, inmersivo de los clientes, detrás de una estrategia clara y definida de marca, es mucho más fácil eh, de poder llevar hoy el cumplimiento de los objetivos al poder cumplirlos. En definitiva, se trata de ser conscientes de que seguramente todos estéis haciendo branding, quizás no todos estéis haciendo branding detrás de una estrategia clara y definida, y se trata simplemente de terminar de hacer los ajustes pertinentes para poder llevar... Esos, esas ambiciones y esos deseos y esos objetivos a su pronto cumplimiento. ¿no? Eh, to, todo es algo alucinante, todo parece un, un milagro, ¿no? De dónde viene, cómo se hace, cómo se, cómo se realiza, eh, quién está detrás, quién es el panadero o la panadera, quién es el, el agricultor o la agricultora, eh, quién, quién, quién crea las historias de esos productos maravillosos. Eh, y creo que conectando esto último con el tema de las historias, con Instagram, con el espacio, hay, hay cinco, C's, cinco Cs muy importantes a la hora de, de, de construir toda la comunicación que los mercados hacen eh, tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿no? Eh, por un lado, eh, la generación y la creación de un contenido eh, interesante, un contenido atractivo, un, un contenido empático, un contenido que verdaderamente atraiga la atención de las personas. Eh, segundo, todo, todo girando alrededor de una confianza que no solamente se va uno ganando y generando, sino que uno va labrando y construyendo día a día. Luego, la consistencia de los mensajes es muy importante, como así también la coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y finalmente la constancia, eh, muchas veces eh, uno se embala y dice, bueno, voy a empezar a usar TikTok para poder conectar con un público joven, o voy a usar Instagram para conectar con este otro público, o voy a utilizar tal herramienta, etcétera, etcétera, etcétera, y al final dejo de hacerlo al poco tiempo. Eh, la constancia es muy importante. Obviamente todos somos eh, ricos en información y somos muy pobres en tiempo, pero eh, darle continuidad a cualquier eh, gestión de comunicación de marca es súper importante. Súper, súper importante. Eh, la variedad que se encuentra en los mercados, las posibilidades de, de darnos estos eh, atracones de, de sabor y de aromas y de delicias. Este, eh, y, y al mismo tiempo la, la curiosidad que nos despierta saber qué hay detrás de cada tomate, de cada alcachofa, de cada lechuga. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás? ¿Cómo llega esto hasta acá? Eh, queremos saber las historias, queremos ser parte de esas historias. Y también con el tiempo iremos aprendiendo que esta nueva situación de un cliente que descubre el online, eh, pero no en detrimento del offline, sino como complemento del, del offline, eh, va a demandar también nuevos servicios, quizás va a demandar eh, take away, quizás va a demandar delivery, quizás va a demandar otro tipo de soluciones o de formatos o de fórmulas. No estoy seguro de que vayan a suceder, pero tampoco estoy seguro de que haya que ignorarlas. Eh, por supuesto se trata de entender de que algunas personas van a cambiar de hábitos y de conductas, y también si podemos ayudar a la gente a comprar donde conecta y a conectar donde compra, tendremos más chances de seguir creciendo y desarrollando y ampliando nuestra base de clientelas y de venta de, de productos, por supuesto. Eh, en Barcelona, cuando empezó la pandemia, estuvo este cartel que decía, cuidado, sonreír es contagioso. Y al final todos sonreímos en el mismo idioma y lo que buscamos es conectar emocionalmente con nuestros compañeros de viaje, con nuestros proveedores, con la gente del transporte, con la gente de seguridad, de limpieza, con los clientes, con las autoridades municipales. Somos una gran familia, somos una gran comunidad y si podemos todos aportar mínimamente, incluso sonriendo, ya estaríamos contribuyendo para cambiar algunas cosas para seguir creando valor y para seguir transicionando de solamente el producto a la experiencia eh, cómo podemos generar una acción concreta a partir de mañana mismo bueno les voy a regalar eh, cuatro claves para impulsar el cambio y que son rápidamente implementables si es que ya no lo han hecho o, o lo están haciendo ¿no? eh, por un lado, seguir potenciando la creación de comunidad. Súper importante la conexión emocional con nuestro entorno, con las personas que, que son la savia que fluye hasta, hasta nuestro mercado y que desde nuestro mercado fluye hacia el resto de la ciudad. Eh, somos y seguiremos siendo animales sociales, eh, respondemos en grupo. La compra en el mercado es un acto antropológico y reemplazable por cualquier nueva tecnología que pueda salir. Y, y queremos ser parte de esta comunidad. Eh, lo segundo, eh, el poder potenciar las experiencias participativas, eh, compartir soluciones, compartir información y datos, eh, poder aportar alternativas a nuestra comunidad desde, desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento. Por otro lado, lo local y lo presente. Eh, hoy por hoy la gente está dándole un valor increíble a lo local, eh, potenciándolo más que nunca, eh, cuidándolo y protegiéndolo, sabe que se cuida y se protege eh, y también saben que el valor de lo presente es verdaderamente impagable y la gente le está dando muchísimo, muchísimo, muchísima atención a esto. Eh, y el cuarto punto o la cuarta clave es eh, pensar en positivo. Eh, Identificar posibilidades y oportunidades para impulsar la acción eh, y tratar de, no digo ignorar la parte negativa, pero tampoco potenciarla eh, todo el tiempo. Hay muchas cosas y muchos gestos que han sido increíbles y ustedes son un ejemplo increíble de cómo nos habéis cuidado, cómo habéis estado al pie del cañón en los momentos más complicados, de eh, cómo lo que ustedes hacen va mucho más allá. De, de, de un trabajo es es casi un, un amor incondicional para con lo que hacen y para para quién lo hacen y es para sacarse el sombrero no eh, los mercados van a seguir siendo lugares de, de encuentro lugares de compra lugares de socialización lugares antropológicamente atractivos para descubrir para viajar con la cabeza con los sentidos y con el corazón eh, a veces en la vida todo funciona bien. A veces ocurren algunos imprevistos. Lo más importante es saber reaccionar. Y reaccionar eh, con la cabeza del ganador es cómo transformamos los problemas en oportunidades. No hace falta que incidamos en la cantidad de desafíos que hemos tenido y que seguiremos teniendo. Así que tomemos más de la mano a las oportunidades que puedan surgir como resultado de este cambio de ciclo tan importante en donde los consumidores se están posicionando de manera responsable y consciente al lado de marcas como las de ustedes que de verdad se comprometen a crear valor no solamente en lo que hacen sino sobre todo en cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y también me gustaría eh, un dato importante eh, destacarlo antes de ir acabando. Esto fue el, el último encuentro del G-20 en Japón eh, a finales del año pasado. Eh, y es una foto que a mí me, me, me llama mucho la atención. En definitiva, acá está reunido el poder económico eh, y el poder político más eh, poderoso de, del planeta Tierra. Y, y si se dan cuenta, cuenten cuántas mujeres hay en esta foto. Tristemente, las mujeres representan el 50% de la población mundial y en esta foto solamente hay tres mujeres. Yo sigo creyendo que tenemos un problema muy grande. El 80%, de las, decisiones de, compra, el 80 de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global lo toma la mujer. La mujer es prescriptora, es decisora y es decisiva y la mujer es la que manda. Y parece que no lo tenemos en cuenta. Si lo tuviésemos en cuenta, todo iría bastante mejor. De hecho, la mayoría de empresas creadas o dirigidas por mujeres terminan siendo bastante más rentables que en aquellas empresas en las que las mujeres no tienen ningún rol. Y por supuesto, cuando hablamos de cualquier marca, más allá del tamaño de la empresa, porque hoy no hay marcas grandes y marcas pequeñas. Hay empresas grandes y empresas pequeñas, pero hoy... ...que solamente quieren likes. Hay marcas que se comprometen con la comunidad y marcas que no. El factor humano es el factor verdaderamente diferenciador. Y dentro del factor humano, por favor, no olvidemos el rol destacado y especial que tienen las mujeres en la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. Entrando en la fase final de esta presentación, una de las cosas importantes para reflexionar es que hoy por hoy, en España, podrían desaparecer una cantidad de marcas importantes y no las echaríamos de menos. Traten de adivinar en vuestra mente ¿Cuántas marcas podrían desaparecer y no las echaríamos de menos? ¿Dos de cada diez? ¿Cuatro de cada diez? ¿Siete de cada diez? ¿O nueve de cada diez? Hoy podrían desaparecer en España nueve de cada diez marcas y no las echaríamos de menos. Esto significa que si tú eres una de cada diez, y seguramente lo eres, es que estás haciendo las cosas bien. Entonces tienes que seguir incidiendo en esa creación de valor, en esa construcción de valores, en ese contacto con tu comunidad, en esa responsabilidad social, en ese cuidado de tu gente, en ese cuidado de tu producto, en ese cuidado de tu cadena de valor y en esa creación y en esa construcción de valor y valores que verdaderamente te llevan al siguiente nivel. A lo largo de la historia, los mercados han sido y seguirán siendo espacios verdaderamente dinamizadores de las economías, de las riquezas y de los progresos de la ciudad, de las ciudades. Los mercados han sido centros sociales, hubs sociales, espacios indudablemente trascendentes para cualquier ciudad ciudad con presente y con futuro. Y para acabar, los mercados que quieran seguir desarrollando posibilidades nuevas a las ya desarrolladas, hay tres grandes bloques que se pueden seguir trabajando. Por un lado, la comunicación. Por otro lado, la confianza. Y por otro lado, la conexión. ¿En qué sentido? La comunicación desde una perspectiva clara, empática y positiva. La confianza no solo de venir y de interactuar, sino también de seguir potenciando la relación y finalmente una conexión emocional y revitalizar la ya existente. Los espacios que mejor conecten de una manera más genuina, que mejor satisfagan mis nuevas necesidades, que mejor me ayuden a sentirme seguro para mí, para hacer la compra y para mi familia, mejor que mejor. Los mercados son espacios que son mágicos, son especiales, son singulares, son espacios que te invitan a volar, a soñar y a trasladarte a otros lugares. Yo creo que los mercados, eh, si creen que puede transformar a sus clientes en creyentes, seguramente lo consigan. I believe significa yo creo. Crear creyentes es parte de los grandes desafíos y de las grandes oportunidades que nos presenta esta nueva normalidad. Así que no nos olvidemos, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Todo lo que se pueda digitalizar, se va a digitalizar. Todo menos una cosa, las emociones humanas. Así que con esto doy, doy fin a la charla. Para pasar a las preguntas y respuestas. Eh. Andy, discúlpame eh, que te, te sí. interrumpo. Felicidades, sí. una ponencia muy, muy que nos, que nos ha dado mucha, uh, mucha información. Andy, solo de cara al público que nos está oyendo, porque hemos tenido varias consultas, al chat estancad, Al Andy estará bien todas las vuestras consultas sin problema vía vía chat. Y por tanto, ella contestará las preguntas y todo lo que hace falta. Andy, es, es que había, había problemas. No te preocupes, ¿de acuerdo? Hasta tu tom. El rep, lo que pasa que no son visibles, es un chat tan caro los panelistas la repan. No hay problema, ¿de acuerdo? Andy, todo tuyo. No, perfecto. Yo prácticamente ya estaba. Estaba, estaba terminando, así que si me das un segundito, con, reconecto. Un segundito, y acá estamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Estábamos terminando ya en, en los últimos dos o tres slides. Este, y básicamente mi mensaje final es: el mercado municipal eh, puede ser una gran marca. Y una gran marca no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Por eso, a lo largo de toda la charla, he intentado mostrar ejemplos y recordar preguntas que son esenciales a la hora de marcar la diferencia. Nunca mejor dicho, cuando marcas la diferencia es cuando generas ese gran impacto en las personas y podés evolucionar la creación de clientes en creyentes. Finalmente... Para acabar con la charla de hoy y pasar a las preguntas y respuestas, eh, el señor Albert Einstein hace ya muchos años escribió algo muy interesante sobre las crisis. Y um, una de las cosas que dicen, eh, la, verdad, la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafío es una sin y es lo que más me importa a mí destacar en esta mañana compartiendo con todos ustedes es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo biencia. Hablar de crisis es promover, promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Moltes gracias, muy buenos días. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas si les parece, ¿no? Si quieren, aquí en el chat eh, me pueden poner alguna pregunta y les voy contestando. Mientras tanto veo que nos está acompañando gente querida como Pilar Gómez, increíble. Me encanta saber que hay gente tan talentosa colaborando con los mercados. Este, acá nos acompaña Elena también, otra Elena por aquí, Ana María, Cristina... Eloy, Nuria, Marga, Sonia, Daniel, Maxim, Alex, María Pilar, Daniel... Ah, Andy, estás diciendo todos los pesos pesados de mercados municipales, ¿eh? porque estamos viendo aquí a, a la gente, es verdad, hay muchos gestores de mercados, muchos representantes de, de, de los ayuntamientos y estamos muy contentos por, por, la, por, por, la, por la gente, por, por el total de gente inscrita. Uh, veo que lo has explicado súper bien, porque casi no hay preguntas uh, y, y la verdad es que esto quiere decir que, que, que todo el mundo lo ha entendido, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que como tú, tú muy bien dices, Aquí está representando gente que, que gestiona uh, casi casi uh, la totalidad de, de mercados municipales que tenemos en, en, aquí en Cataluña. Es, uh, es genial. La, la conozco a Pilar hace, hace muchos, muchos años. Eh, he tenido muchas eh, charlas muy interesantes de, de, del grandísimo trabajo que se hace en los mercados municipales y desde hace muchos años que soy muy fan de todo lo que se hace y de cómo se hace, eh, simplemente puedo volver a incidir en lo que dije al principio, que es volver a agradecerles a todos eh, el habernos dedicado un poquito de tiempo, esperando haber podido contribuir un poquito a buscar márgenes de evolución o de mejora eh, dentro de todo el excelente trabajo que se hace. Eh, y no por eso tampoco eh, dejar de repetir eh, el, mi enorme admiración y reconocimiento a un trabajo eh, fundamental, esencial, eh, trascendental para, para la vida de las ciudades y de los municipios. Así que si no quedan preguntas, lo que puedo hacer es compartirles la presentación luego para que ustedes la puedan compartir. Este... Pero, espera que también... Eh, puedan compartir si quieren con que los que asistentes, acá, sí. Acá a ver, sí, a ver, acá hay una pregunta, verdad. Aquí hay dos preguntas. Una que nos hace eh, sí. Andy, tienes a Manel que te pide sí. cómo podemos humanizar el servicio de tienda online de los mercados municipales. Correcto, correcto. Es una muy buena pregunta, eh, porque muchas veces eh, la, la digitalización pareciera que tiene que deshumanizar la propuesta de valor y no necesariamente. Eh, lo que es súper importante a la hora de extender tu propuesta offline a, a lo online es no perder de vista cuál es la personalidad de tu marca, no perder de vista cuál es tu tono de voz no perder de vista cuál es tu vocación de servicio. Eh, obviamente, eh, en el momento que hay algo que se llama online en el medio, eh, el factor humano se pierde un poquito, pero no necesariamente tiene que perderse por completo. Cuanto más puedas emular tu propuesta offline en tu presencia online, más posibilidades, o mejor dicho, eh, menos posibilidades de deshumanización va a haber. Eh, y luego, sobre todo, se trata de, de, de entender de que a pesar de que estés operando con herramientas digitales de un lado y de otro lado de las herramientas, hay personas. Si tenés claro eso y utilizás la herramienta, la digitalización, aunque suene a oxímoron, puede ayudar a humanizar la relación también. ¿eh? Andy, también Shenya nos pide si les puedes dar algún consejo para los momentos de bloqueo. De no, de no saber por dónde ir uh, uh, para no quedar uh, paralizados. Es una excelente pregunta. Es una, es una muy muy buena pregunta. Eh, normalmente el, el, entre el 75 y el 80% de las grandes ideas no ocurre en el espacio de trabajo. Casi siempre pasa eso, con lo cual si estás bloqueada y estás en tu lugar de trabajo, bueno, espera a poder escaparte un ratito y, ve, y vete a dar una vuelta. Eh, en, en Estados Unidos eh, hay un estudio sobre creatividad que dice que los grandes momentos creativos ocurren en, los, en las 3 B, ¿no? que son el bar, el bathroom, que es el baño, eh, y el bus, que es el autobús. ¿no? Eh, lo normal es que casi el 75% ocurren en el baño. Eh, cualquier momento que, que esté bloqueo, salir a caminar, respirar, observar. Eh, la, la creatividad es mirar donde todo el mundo está mirando y ver lo que nadie ve. Eh, a veces es hacerte preguntas que otros nos estén haciendo y a veces es salir... De, de tu rutina un poquito para sentirte, justamente, un poco incómodo. Eh, estamos eh, en momentos de, de, de bloqueos emocionales ante, ante la cantidad de acontecimientos que suceden, pero justamente lo que hay que buscar es un balance y un equilibrio eh, emocional, porque la crisis que estamos atravesando no es solamente sanitaria o económica, sino que también es cultural, social y, muy sobre todo, emocional. Con lo cual es una pregunta muy pertinente y espero haberte podido ayudar a desbloquear. Y Andy, Ana María no, no te pone dos, dos preguntas. La primera, ¿qué importancia crees que, se, uh, que puede tomar la, uh, la decoración por temporadas en los mercados municipales? Y la segunda es, ¿crees que en el delivery es interesante añadir algún producto, tipo, por ejemplo, ramilletes de hierbas aromáticas en el pedido, etcétera, para hacer sentir que hay alguien detrás? Eh, muchas gracias, Ana María. Empiezo por la última, si te parece. Eh, me, me parece una, un, un comentario eh, superlativo, sobresaliente. Eh, uno de los grandes problemas que eh, la mayoría de... Es, es esto que vos acabás de mencionar eh, los pequeños detalles son oro eh, los pequeños detalles son los que marcan la gran diferencia si vos eh, así, hay gente que va a tener que pedir delivery o, o porque no puede salir de su casa por un tema de salud o por otros temas no es porque no quiera ir al mercado quizás es porque no puede ir entonces eh, cuando vos le haces el delivery cualquier detallecito que justamente, y vos lo acabas de, de, de definir muy bien, que sepa que hay alguien detrás, eso marca una diferencia y genera un lazo de fidelización que no va a querer eh, cambiar por nadie nunca. Con lo cual, 100% de acuerdo y lo acabas de describir perfecto. Y sobre la importancia que puede tomar la decoración por temporadas, eh, yo soy muy fan de que hay que customizar. ...en las temporadas. Creo que hay que hacer una celebración de las temporadas, creo que tenemos que, que, que hacerlo para que la gente quiera participar de las celebraciones, eh, los mercados, al igual que los cambios de temporada, de productos, de propuestas, eh, tenemos que darles la bienvenida, tenemos que, que, que celebrarlo, tenemos que compartirlo, tenemos que ser un espacio abierto... Eh, absolutamente experiencial e indudablemente eh, eh, la decoración puede jugar un rol eh, súper importante y además generar un gancho adicional para aquellos que durante un tiempo no han venido por remolones o por distraídos o por lo que fuese fuere eh, vengan y sobre todo también para poder empezar a atraer a los más pequeños ¿no? a nuestros clientes del mañana si hacemos eh,